Hola, bueno, vamos con el vídeo de cómo secar agua de mar, ¿vale? Esta es la tercera, creo que es la tercera grabación, ¿vale? Tercera o segunda, han pasado ya varios meses, tenía este vídeo pendiente de grabar y no, no encontraba el momento, ¿vale? Así que, venga, os enseño un poco cómo ha quedado el tema. Eh, hemos usado 5 eh, litros simplemente, 5 litros de agua de mar, cogida ahí en en Santa Susana, la zona de Margrad de Mar, Mar ¿vale? aquí en, en Barcelona, ¿vale? la parte que ya eh, digamos está cerca de Girona. Y, y bueno, hemos cogido simplemente agua, agua de, de la playa, ¿vale? eh, en un día limpio, en fin, y tal, y, y hemos cogido 5 litros, ¿vale? Los 5 litros los hemos medido en dos bandejas, ¿vale? dos bandejas que son estas, ¿vale? Yo no tenía bandejas buenas y tal, entonces son bandejas normales de plástico, ¿vale? Lo ideal es que sean de cristal, de pires, buenas, pero yo lo que tenía era esto, para probar ya valía, ¿vale? Hemos cogido bandejas y hemos repartido los 5 litros, como 2 litros y medio en esta, 2 litros y medio en esta, y los hemos tenido durante aproximadamente un mes, aproximadamente un mes, ahora ya hace más calor, pero cuando yo lo hice, hacía tiempo más frío, se evaporaba más lentamente, eh, pues los hemos tenido aproximadamente un mes, ¿Vale? Y os enseño un poco el resultado. Os incluiré ahora un vídeo de cuando estaba casi casi seco, casi, bandejas estaban estaban con el agua ya casi casi seca, estaba lo que es hecho una especie de salmuera, ¿no? ¿Sabe? O sea, estaba medio agua, medio sal, ¿vale? No era del todo seco y ahora está absolutamente seco, como veis, ¿vale? no se va a apreciar, pero ahora lo no veréis bien con el, con el vídeo. Han pasado varias semanas, ¿vale? Eh, las he tenido, las dos bandejas las he tenido cómo está con la mosquitera dentro de una habitación, ¿vale? En realidad no han estado aquí, ¿vale? Pero para grabar el vídeo creo que va a ser mejor eh, pues ponerlo aquí en, en luz natural, ¿vale? Así que ahí se puede ver un poco cómo está la sala aquí, ¿vale? ¿Vale? Esto es un es de goma, es como de silicona, ¿vale? Un plantito para no rayar, que no nos llevemos el plástico de la bandeja, ¿vale? y hombre sí que va saliendo no es que sea la ostra la hostia pero sí que hay sal ¿vale? y en esta es la blanca no se aprecia tanto pero también está ¿vale? la blanca coincide que tenía algo, algo un poquito más de, de agua algo más de cantidad de agua y entonces va un, algún día más atrasada ¿vale? lo que es la, el proceso de sacar de que se vaya haciendo la sal, ¿vale? Pero mira, aquí la veis. ¿Vale? Nos dejaremos un par de días más, yo creo. Yo creo que con dos días ya la tendremos prácticamente eh, lista, ¿vale? Y ya está. Yo prefiero dejarla dentro, también se queda en las paredes aquí. Aquí en la pared también se va quedando, ¿vale? Y yo prefiero dejarla dentro de la habitación que no coge polvo externo que nunca sabe de la contaminación y tal prefiero dejarla dentro de una habitación, ¿vale? lo que pasa es que es el, como el doble de tiempo pero al menos se mantiene más limpia, ¿vale? pues listos, ya cuando termine de, de secarlas bien que quede bien evaporado todo volvemos a hacer otro vídeo eh, pesamos la cantidad de sal a ver cuánta ha salido en total, ¿vale? Yo las he tenido eh, cubiertas, ¿vale? Con una especie de mosquitera para que no le cayera nada. Y las he tenido en el interior. Primero estuve en el exterior, pero enseguida pasé al interior. Entonces ha tardado todavía más en secarse porque estaba en el interior, no estaba en la calle, ¿vale? Venga. Bueno, pues aquí tenemos las dos bandejitas. Usaremos esa báscula, ¿vale? Para ver un poco cuánto ha salido de 5 litros. ¿Vale? y vamos a hacer un pequeño zoom para que se aprecie eh, pues como eh, ha quedado ¿eh? el azul se ve mejor, la blanca está, la sal pero no se aprecia, ¿vale? pero aquí se apreciará un poquito mejor ¿vale? vamos a dejarlo así ah, yo creo que ahí es buena, toma ¿vale? vale pues ¿eh? si os fijáis ¿eh? esto es lo que pues tiene algo de humedad ¿eh? tiene algo de humedad bueno, lo estamos rascando con una especie de espátula de silicona, ¿vale? En esta bandeja tenéis eh, la cantidad que dan dos litros y medio, ¿vale? Esta bandeja serían dos litros y medio y esta serían dos litros y medio más, ¿vale? Aquí van a quedar algunos restos, pero bueno, para que veáis un poco lo más, lo más representativo ¿vale? de cuánto ha salido. ¿vale? Vale, se aprecia. Esto es lo que ha salido de dos litros y medio. ¿vale? Ahora vamos a hacer el mismo proceso con la otra. Tenéis que buscar algún material que no raye, ¿vale? Para que no llevéis el plástico. No lo hagáis con metal, con una espátula de metal, porque llevaréis plástico. ¿Vale? Bueno, aquí quedaría agua a la pared, pero, pero poco. Queda pues natural, un poco sucia del ambiente. ¿Vale? ¿Vale? Aquí, ahí se ve. Lo vamos a juntar en esta. ¿Vale? Tenemos la cantidad de 5 litros, ¿vale? O sea, 5 litros de, de agua de mar. Han dado esto, ¿vale? Y ahora lo vamos a pesar, vamos a hacer a quitar el zoom. Vamos a ponerlo una cosa así. Ahí, ¿vale? Y vamos a ver cuánto cuánto ha pesado. Vale, la báscula aquí. A ver, hay que buscarle un punto óptimo para que la báscula no haga equilibrios. Vale, lo no, tenemos ahí, lo taramos. Porque esto pesa 86 gramos, ¿eh? Lo que es la, la cubetita esta pesa 86 gramos, ¿vale? Pues vamos a echarle el, la sal, a ver cuánto hemos recaudado. Mm, a ver cuánta hemos recaudado. Vamos a hacer así. Ahí. A ver. No sé si lo vais a ver bien con el sol, pero bueno. Ahí, quédate a cero. Bueno, pues, la verdad es que me quedo sorprendido. Sorprendido. 230 gramos. Esto es increíble. A ver, que no lo veis ahí. Pero yo lo voy a hacer aquí para que lo veáis bien. Así. Ah, Vamos a hacerlo. 230 gramos. Vamos a... Hay que mover esto un poco. 232 gramos. ¿vale? para ser exactos esto ha sido lo, lo que hemos podido sacar de de aquí de 5 de litros, ¿vale? o sea que yo creo que está bastante bien ¿vale? 232 gramos ¿vale? Pues mucho, yo pensaba que iba a sacar unos 100 y algo más o menos, ¿vale? así que está bastante bien ¿vale? vamos a Alejar el zoom y ya hacemos el final del vídeo. Pero bueno, yo creo que que está bastante bien, ¿eh? Creo que está bastante bien, ¿vale? O sea, hemos sacado casi, ¿eh? casi una bandeja, ¿eh? más o menos. ¿eh? Linda. Tiene algo de humedad, tiene algo de humedad, porque como no estaba el sol pelado, ha estado allí dentro de, ahora lo tenía en el lavabo, pues tiene algo de humedad pero, vamos, que sean 200 gramos si le quitará un poco de humedad, pero, vamos, no llegará ni a eso, ¿vale? 230 gramos para eh, 5 litros, 5 litros de agua de mar. Es decir, que si cogéis 15 litros, son 750 gramos o 700 gramos, más o menos. Bueno, 600 y pico, ¿vale? Con 15 litros, o sea, 20 litros ya te da prácticamente un kilo. ¿eh? O sea, 20 litros, un kilo de, de sal, aproximadamente. Esa sería la proporción, ¿vale? ya está, así lo, aquí lo dejamos, ¿vale? Eh, no sé si la gastaré porque no la he tenido muy limpia, no la he tenido muy limpia, esta y la panteja no son muy óptimas, no sé si la gastaré, o la o la tiraré, o qué haré, No la gastaré para lavajillas pero, pero bueno, ha quedado, eh, a ver si se aprecia, a ver si lo apreciáis, vale, eh, yo creo que, sí, ahí se ve de cerca, ¿ves? Ha quedado como una especie de de sal gruesa, ¿eh? como una sal un poco, un poquito gruesa, ¿vale? vale Pero bueno, el tacto está bien, está bien, está bastante, se ve natural, desde luego, se ve natural, ¿vale? Pues venga, aquí dejamos el vídeo, hasta luego.